Hace unos cuantos vídeos comprobamos que al hacer el slicing normal en un array se creaba una vista del array, no se creaba un array nuevo. Por lo tanto, al modificar la vista, modificamos el array en sí mismo. Sin embargo, cuando hacemos slicing con arrays booleanos siempre se crean copias. Vamos a comprobarlo. Vamos a crear un array con 10 elementos. Por ejemplo, con los 10 primeros números del 0 al 9. Aquí lo tenemos. Vamos a filtrar los elementos y vamos a quedarnos solo con aquellos que son mayores que 5. Y efectivamente son solo el 6, el 7, el 8 y el 9. Ahora vamos a modificar el nuevo array que hemos creado. Por ejemplo, en la primera posición del Array vamos a poner un 999 y vamos a visualizar el Array. Y efectivamente el Array nuevo ha cambiado. Vamos a ver si el Array antiguo ha cambiado o no. El Array A, como vemos, no ha cambiado. Y si queremos comprobar todavía con mayor precisión que esto es cierto... Lo que vamos a comprobar es si los arrays comparten memoria. Aquí vemos y le preguntamos a ver si el array A y el array B comparten memoria. Y nos dicen que es falso.